Chicos, dicen otra vez en PASI, en este caso con un ejercicio de álgebra que nos ha preguntado un compañero en YouTube en el que nos pregunta, nos da una operación y nos dice que nos pregunta si es semigrupo, si es conmutativo y si podemos ya el elemento identidad de esa operación, de ese conjunto con esa operación. Entonces, vamos a ver paso a paso cómo se realiza el ejercicio, ¿vale? Os dejo abajo el enunciado del ejercicio para, para que lo veáis y vamos a ello. Nos dice que la operación es la siguiente, ¿vale? Nos da una operación estrella, ¿vale? Que va de Q, es decir, los racionales, por Q, es decir, dos números racionales, coge dos números racionales y lo opera, y como nosotros sabemos, para que, esto, para que, para que esta operación con este conjunto sea un semigrupo, ¿vale? nos daría en el, en la operación el conjunto S y la operación estrella, vale donde S es Q por Q. ¿vale? Entonces, como sabemos, para que, esto, para que este, esta estructura sea un semigrupo, la operación debe ser binaria e interna, ¿vale? Es binaria, coge dos elementos, uno de cada conjunto, y tiene que ser interna, es decir, el conjunto a donde acaba debe ser Q también, ¿vale? En principio, este ejercicio parece lo típico, y la verdad es que se hace como todos los demás, ¿vale? Demostraremos que es operación binaria interna, la propiedad asociativa, y con eso ya veremos si es semigrupo. ¿Qué pasa? Que este caso tiene una peculiaridad, y es que Q, los números en ese conjunto son un poco raros, Q son los números racionales, ¿vale? Es decir, un medio, dos cuartos, eh, bueno, un medio y dos cuartos es lo mismo, ¿vale? Son equivalentes. Un medio, dos tercios, ¿vale? Esos son los números racionales. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros no cogemos, por ejemplo, A partido B y C partido D. ¿Vale? Los números racionales se expresan de la siguiente forma. El 1 partido 2 sería 1, 2. El par 1, 2. El 2 tercios sería el par 23. Entonces aquí cuando cogemos dos números de Q perteneciente a Q serían, por ejemplo, el par AB y el par, por ejemplo, eh, CE ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los números racionales, siempre, eh, siempre que si por ejemplo tenemos el par AB, será un número racional, siempre que A y B pertenezcan a los números enteros, es decir, positivo y negativo, el 1, el 2, los naturales, pero positivo y negativo, y que además B sea distinto de 0, porque sabéis que algo partido de 0 no existe, entonces no sería un número racional. Entonces nosotros, en esta operación, que viene definida de la siguiente forma, la primera componente sería A por C, primera de cada uno, A por C, y la segunda componente sería A por D más B. Es decir, primera componente por primera componente y la segunda componente sería primera por segunda más la segunda del primer elemento. Entonces, ¿cuándo esto no será una operación binaria interna? Bueno, si nos fijamos, en principio A por C siendo dos números enteros va a ser otro número entero. Y esto... Eh, dos números enteros multiplicados más un número entero multiplicado sigue siendo un número entero. ¿Cuál sería el problema? Que este. Este, este AB más B tiene que ser distinto de cero. Porque si no, nos pasaría esta condición y no sería un número Q. Vamos a ver si esto podría ser cero. Por supuesto, aquí, al ser dos números pertenecientes en Q, perteneciente a Q, perdón, B es distinto de cero. D es distinto de 0, porque pertenecen a Q, por lo tanto ya sabemos que esos dos son distinto de cero. Entonces, A por D, siendo D distinto de 0 o A podría ser 0, pero no importa, porque bueno, esto es cero. Lo que sabemos es que la B no puede ser cero. ¿Qué pasa? Que por AB perteneciente a Q, B es distinto de cero. Aunque esto fuera cero, esto nunca va a ser cero. Por lo tanto, siempre sumamos algo que no es cero y esta componente nunca es cero. Por lo tanto, esto va a ser una operación mineral externa, pertenece a Q. Por lo tanto, la primera propiedad, la de operación binaria externa, bien, la tenemos. Es importante explicarle a profesor, porque si no, parece que no sabemos lo que hacemos. Pero bueno, por pues ahora el problema. Vamos a ir a demostrar la propiedad asociativa. Que es la única que cumple un, un semigrupo. Entonces la propiedad asociativa era, cojo dos elemen tres elementos, A, B, operado con, y pongo corchete, porque ya paréntesis nos vamos a liar, eh, CD operado con F, tiene que ser igual a AB operado con CD, que esto es lo mismo que cuando utilizamos antes la propiedad asociativa es decir, un elemento operado con B operado con C ¿Qué pasa que en, nuestro, en este caso nuestros elementos pertenecen a Q entonces son tuplas de dos elementos y parece un poco más difícil pero no lo es entonces vamos a ir aplicando esta operación vamos a operar aquí primero teniendo cuidado de no equivocarnos la primera componente sería C por E la segunda componente sería C por F, más D. Y aquí sería A por C, y la segunda componente, A por D, más B. ¿Sí? No nos hemos equivocado porque vemos que eso y eso es igual. Y como F. Seguimos operando. Aquí sería la primera componente, A, C, E. La segunda sería A por todo esto, C, F, más D más B no nos olvidemos ¿Vale? ahora tenemos esa operación ¿qué pasa? y aquí sería AC por E la segunda componente sería AC por F más la segunda componente AB más B queremos ver que esto sea igual que esto es decir estos dos números estos dos tuplas, serán iguales si el primer elemento es igual al primer elemento y el segundo elemento es igual al segundo elemento vamos a ver aquí a ver si es verdad por lo pronto, la primera componente, bien, son iguales, ACE. Ahora, eso sería ACF más AD más B. Simplemente he multiplicado. Esta componente ya hemos dicho que es igual y esta vamos a ver. ACF más AD más B. Pues si nos fijamos, ACF, AD y B. Bien, tenemos la propiedad, oh, perdón, la propiedad asociativa que la cumple, por lo tanto ya nuestro... Eh, nuestra operación con este conjunto es un semigrupo nos pregunta en el segundo apartado si es conmutativo o si es abeliano, vamos a verlo la propiedad conmutativa que sería A operado con B es igual a B operado con A pero nuestro A y nuestro B pertenecen al cubo, tanto son tuplas, ¿vale? entonces sería AB operado con CD igual a CD operado con AB es decir, nos están preguntando si nuestro semigrupo, que ya sabemos que es semigrupo, es conmutativo o abeliano. Entonces, operamos a C, AB más B, tiene que ser igual a CA CB más D. ¿Es esto igual que esto? Bueno, pues aquí sí, pero aquí no, porque tenemos AB y aquí CB. Por lo tanto, nuestro eh, semigrupo no es conmutativo. O abeliano. Eh, ya hemos eh, demostrado el segundo apartado. Vamos a poner el tercero que nos pregunta el elemento identidad. El, o elemento neutro. Es decir, nos está preguntando, ya que nosotros sabemos que es semigrupo, preguntándonos si llega a monoide. Porque tiene, si tiene elemento neutro o no. Entonces vamos a ello. La propiedad del elemento neutro era... A por el elemento neutro es igual a... O elemento identidad. ¿Qué pasa? Que lo mismo aquí estamos trabajando con tupla. Por lo tanto, sería la tupla AB... Sería esta A por el elemento neutro que lo voy a llamar la primera componente es 1 y la segunda componente E2. Sería igual a el mismo AB. Y diréis, uff, Adrián, aquí es muy fácil despejar E, ¿eh? pero aquí se complica la cosa. Ya veréis que es muy sencillo. Operamos como siempre: A por E1, coma, A por E2 más B. Tiene que ser igual a A. Y vosotros diréis, joder, tenemos una ecuación y dos incógnitas. ¿Cómo la llamamos el elemento de identidad? Fijaros, tenemos, para que estos dos números sean iguales, esto tiene que ser igual a esto y esto igual a esto. En realidad tenemos dos ecuaciones. Vamos a plantearlas. A, e 1 tiene que ser igual a A, y A, e 2 más B, tiene que ser igual a B. Vamos a solucionarlo. En este caso está claro que E1 tiene que ser igual a, a partido a, es decir, a 1. Ya tenemos la primera componente de nuestro elemento identidad. Vamos a ver después si pertenece si pertenece o no pertenece a q. Vamos a despejar aquí, sería AE2 igual a e2 igual b menos b, 0. Por lo tanto, e2 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nuestro elemento neutro, vale, e, nos ha salido como elemento 1, cero. ¿Qué pasa? Esto, para que exista, debe pertenecer, debe pertenecer a Q. ¿Qué pasa? Que eh, en nuestro conjunto de los racionales hemos dicho que si la segunda componente era cero, no pertenecía, por lo tanto, nuestro elemento neutro o identidad no pertenece a Q, por lo tanto, no tiene elemento neutro. Por lo tanto, se queda en semigrupo, no es ni conmutativo, ni llega a monoides, pues no tiene elemento neutro. Como veis, parece un ejercicio muy difícil por, la, por el detalle hecho de, lo, de la tupla, pero como veis es muy sencillo, es lo de siempre, solo que teniendo cuidado en qué conjunto operamos y qué nos damos. Esperemos que más o menos lo hayáis entendido y ya sabéis, seguir preguntando dudas, que nosotros siempre intentaremos resolverlas siempre que se lo sepamos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente